se va a largo, vamos a ver, qué es lo que ha ocurrido en este último día. Y eso es en ¿Qué? la Estañola. No, en la Estañola se pegaron. Le puse la Española porque antes se brucharon. Ah. Porque toca el fuego. Esto no se puede poner así. Tiene que ir a lo largo que se tendrán que destruir. Sí. ¿Ves antes como se quemaron? Ah. ¿Por qué? Porque acá tiene fuego en la parte.